¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches a todos! Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial. Es un vídeo que es una, ¿cómo se llama? una, una prueba o una muestra de éxito. Eh, llevamos mucho tiempo teniendo varios sueños y obviamente con hemos llevamos trabajando 7 años. Ya sabéis que tenemos una red de más o menos 15.000 personas en 60 países y poco a poco se ha ido creciendo. Hay muchas personas que dicen que no se gana dinero ¿Cómo vas a pretender ganadería si no facturas? Si tú tienes un volumen de facturación grande, puedes tener este tipo de bienvenidas. Aquí tenéis: Bienvenida, muchas gracias, Luis y estamos en el concesionario Lexus. Porque nos hemos cogido un Lexus híbrido gasolina, último modelo, modelo 350 UX. Aquí está, ¿puedes salir? Salir sí, sí, sí, muy Aquí muy está Don Ricardo, que me ha atendido de una manera excelente. Encantado, de saludar. Aquí está, muy majo, encantado. encantado sí. También deciros que he comprado prácticamente el coche online porque no lo he visto, no me he montado eh, un Lexus, no hace falta verlo ni montarlo, es un gran coche, muy elegante, muy bonito. El híbrido. ¿no? Híbrido. Además somos eh, no contaminantes, que es muy importante. ¿eh? Estamos en las tendencias, sabemos que trabajamos con productos maravillosos. Esa emoción que la primera vez ya <risa> Yo no me metí. ¡Qué bonito! Pues Rolexus. Adelante, los dos, venga. Pues Rolexus. ¿Te gusta mi amor? Vamos. Alucinante. Sí, está, está arrancado. Está en marcha, sí, señor. No hace ruido porque ahora, ahora está no se en, se en marcha el motor de gasolina en breve sí, ¿no? para coger temperatura. Puestas llaves. Muchas gracias. <risa> pues un, un par de minutos con el coche. Ok. Así, Venga. Ok, muchas gracias. Bueno, pues aquí está lo que puedes conseguir con DxN. ¿eh? Así es, miren, ya tenemos aquí nuestras dos llaves. Eh, tú decides. Tú eres el que pone. Tú eres el que marca las pautas. ¿Cuándo y cómo? Tú decides. Si quieres un Lexus. Si quieres un Volvo si quieres un Kia lo que tú quieras es tu decisión tú marcas la pauta, tú marcas la historia de lo que quieres más adelante, solamente tienes que enfocarte hacia adelante siempre Bueno, yo estoy emocionado porque nunca me imaginé poder tener un coche así es increíble, ¿no? ¿De qué se le puedes? Pero tienes que trabajar muy duro. No salgas de tus sueños. Lucha, trabaja, aprende, fórmate, rodeate de personas que quieran trabajar. No personas que te roben el tiempo, te roben tus sueños. Yo lo he conseguido. Este es el primer sueño importante que he conseguido gracias a una empresa de multinivel, porque hay una estabilidad. Coche híbrido, eléctrico, último modelo con todos los extras que puede tener eh, un coche seguro que me puede proteger en caso de un accidente aquí está el Lexus UX 250 el próximo sueño sé que será un Tesla o un coche 100% eléctrico pero aquí está aquí está conseguido uno de los primeros sueños más importantes y sobre todo el poder estar cuidando de mi madre que está cuidando de mi madre el TXN me lo está permitiendo poderle dar a mi esposa un futuro y ella también a mí, porque ella también trabaja en DXN y ella también es diamante. Es posible. Es una prueba de éxito esto. No merece la pena enseñar los dineros que gana uno y los talones que gana uno, sino los resultados que tú puedes conseguir. Y esos resultados dependen solo de ti. Es una tontería. Eh, mucha gente que fracasa pues, pues, es porque se pone excusas. No te pongas excusas. Luego, luego seguimos hablando y viendo el coche.